¿Qué nos da pena la muerte de alguien tan lejano, alguien que nunca conocimos? Alguien que nunca pudimos sentarnos a conversar, a conectar de alguna forma. Nos dará pena porque nos recuerda que somos perecederos, que se nos hay algo inevitable, que se nos viene encima. Tal vez sentamos que con este tipo de noticias nos queda menos tiempo. Será porque estas personas materializan lo, la esperanza, las expectativas que tiene uno de uno mismo pero que nunca llega a materializar tal y como estas personas tal vez no siendo rockstar, tal vez no haciendo grandes obras sino que viviendo de, con una convicción que traspasa cualquier que hacer. Será que nos da pena que vemos en ellas la posibilidad de nosotros vivir de esa manera tal vez por eso decimos que, que este talento en realidad no es terrenal viene de otro lado, viene de otro planeta no puede ser que una persona nacida en la tierra que sea igual que yo que sangre, que muera, que tenga las mismas debilidades que yo logre sobreponerse a eso y, y trascender será que ellos se atrevieron a no importarles las pequeñas diferencias que a muchos sí nos importa que vivieron con una mentalidad curiosa sin prejuicios y con unas ganas de hacer y una disciplina para llevarlo a cabo que pareciera ser de otro planeta Bowie en su obra se separaba de sí mismo creando estos personajes tal vez por eso logró ser esta persona muy muy aterrizada con una humildad tremenda, con un humor fantástico, y una persona que estaba tan, tan en paz consigo mismo, con sus debilidades, con sus virtudes, que hizo de su muerte un, la más preciosa obra de arte que, nos, que algún artista nos podría regalar. ¿Por qué nos da pena? ¿Será porque para Bowie vivir una vida de miseria era vivir una vida llena de miedos ¿Será por eso? Ya, yeah. me saliendo en una misión especial, tengo que acompañar a mi sobrina a matricularse y aquí quedo en la universidad, así que estoy super orgulloso Ya, ¿para dónde vamos? <risa> ya estoy acompañando a mi sobrina porque se va a ir a, a matricular a su nueva universidad. ¿Qué? <risa> Gracias. Gracias. Bienvenida, bienvenida. No, no, no. Sí, sí. Ay, ah. pues estamos babos. Mírenla. Estamos así. ¿Sí? Voy a tener clase aquí. ¿Aquí? Los dos primeros años. Ah, qué buena! porque es más cerca. <risa> es más cerca. Espérate, no, no, no. madre esa avergonzando a sus hijas desde el año 1 ¿En qué momento mi sobrina entró en la uva? ¿Qué pasó?